Estaban aquí hace un segundo y ya no están. Dices que tú no te las comiste y no tienes idea de dónde están. Uh -uh. Uh -uh. Uy, ¿quién de aquí? Con lentitud. <risa> <risa> aquí? Oye, ¿a dónde vas? No, no, no, no, no, contrario! Oye, ¿qué haces? Estamos Oye, migrando. No de un amor antiguo. ¡Quita tus panzotas del camino! Te voy a decir una cosa, Chapado me hace falta 20 kilos de trompa para gritarle. No seas ingrato, no me dejas quedar mal con ellos. Está bien, Sígan a los demás, al fin despejaré de ustedes. ¡Ah! ¿Vieron niños, ¡No pudren su lugar!